Faltan menos de cuatro meses, tres meses y 29 días, realmente muy pocos días para la novena conferencia a realizarse en Ciudad de México, en las instalaciones de, de la UNAM, y una de las personas clave eh, atrás de la realización, la organización, la preparación de, de todo lo que se está haciendo desde México es uno de los integrantes del Comité Directivo de Claxo que junto con eh, Darío Salinas, Alaín Basail Rodríguez, que es integrante, como decíamos, del Comité Directivo de Claxo por México y del Centro de Estudios de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Le damos la bienvenida a Alaín Basail, amigo de la casa y obviamente uno de los que está eh, liderando y llevando adelante esta organización. Alaín, bienvenido al InfoClaxo, en este caso al 2022. Hola Gustavo, un verdadero placer saludarte, me da mucho gusto verte y verte bien y saludar a todos los miles de seguidores que tiene Infoclaxo y desearles a todos también buena aventura en este inicio de año y en esta nueva etapa de, de, de este excelente programa. Eh, Alain, la verdad que se van, se van acelerando los tiempos y realmente tres meses y 29 días ya para la novena conferencia, que, bueno, tendrá las dos asambleas, que será una conferencia realmente muy grande eh, en cantidad de gente, eh, en ponencias, eh, bueno, grupos de trabajo, los talleres de formación que ya también se están preparando, la Feria del Libro, el Festival de Cine. Pero, bueno, ¿cómo va avanzando todo eso, Laín? ¿Y cuáles son las perspectivas? Eh, ¿Con qué México nos vamos a encontrar hacia junio? Mira, este es un gran esfuerzo colectivo de todas las instituciones que formamos parte de esta gran red de centros que, que constituye a Claxo en todo el continente y más allá de, de, de, nuestro, de nuestra América Latina, eh, en particular los centros mexicanos que en estos momentos somos ya 107 centros afiliados a, a, la, a la red de redes de claxo estamos comprometidos con realizar un evento que, que, que esté a la altura de todas las expectativas de, de todos los colegas y, y colaboradores de, de claxo en toda la región los eventos de claxo siempre han sido gigantescas movilizaciones de personas y también gigantescas movilizaciones de ideas y de conocimientos y estoy seguro Estamos seguros, estamos trabajando para que este encuentro en México, eh, como bien tú decías, eh, en menos de cuatro meses, pueda ser un, un nuevo foro fantástico donde eh, podamos concurrir todos para no solo hacer diagnósticos agudos y críticos de la realidad que hemos estado viviendo y los impactos, eh, terribles de la crisis sanitaria, eh, y sobre todo de cómo la, la desigualdad, no, la, la, las, las extremas desigualdades, las desigualdades cada vez menos soportables que padecemos en, en la región, nos pueden ayudar a pensar los grandes problemas históricos, los grandes problemas contemporáneos de, de nuestras sociedades. Y hacia ahí vamos trabajando a, a pensar juntos, eh, no sólo el diagnóstico de esta situación, sino también a cómo juntos eh, colaborando eh, cooperando entre todos y a partir de un intercambio de ideas siempre respetuoso podemos ir situando nuevos horizontes de trabajo y, y podemos profundizar en, en, esa, en esos horizontes eh, para, para visualizar esos escenarios de cambio que, que tanto queremos y que tanto necesitamos. En particular déjame subrayar que hay un, un esfuerzo muy, muy notable, muy valioso, eh, de todas las instituciones que son miembros de Claxo dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM es un gran protagonista, la UNAM es un gran referente de lo que son y deben ser y pueden llegar a ser las universidades públicas en nuestro continente. Eh, como, como una de las más grandes instituciones de la, de, de la cultura de, de mexicana, eh, la UNAM ha mostrado un compromiso extraordinario y los 15 centros que en particular tiene la UNAM afiliados a Claxo están trabajando a codo a codo por asegurar cada uno de los muchos detalles que requiere un evento tan grande como esta conferencia y también las asambleas que lo, lo van a preceder. Junto a ellos están otras muchas instituciones dentro de la UNAM que, que están apoyándonos desde la misma instancia de la rectoría hasta otros eh, espacios, facultades que son centrales para poder organizar un evento con, de la naturaleza de, de las conferencias latinoamericanas y caribeñas y por supuesto todos los centros de la Ciudad de México que ya suman casi 40 centros y que están todos también eh, aportando a la realización de, de, de este evento desde distintas... Desde sus posibilidades y de, y de distintas maneras. De hecho, la semana próxima justo tendremos una reunión con todos los centros de la UNAM y todos los centros de la Ciudad de México para continuar en esta ruta de trabajo colaborativo, en esta ruta de suma de voluntades y, y a finales de marzo también tendremos una reunión de todos los centros de México eh, que tendrá su sede física aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, pero que sumará también a colegas a, de manera virtual de, de, de todo el país. En fin, que estamos acumulando energías, estamos acumulando fuerzas, estamos pensando en y trabajando arduamente junto con la Secretaría Ejecutiva, que tiene un protagonismo y un liderazgo muy importante eh, para poder organizar un evento. Eh, a la altura de los desafíos que viven nuestras sociedades y a la altura de estas eh, grandes expectativas que tenemos todos con estos deseos también de, de salir de los confinamientos, de desconfinarnos eh, y superar los límites y, y las propias fronteras que ha instituido toda esta, esta epidemia. Eh, Alain, eh, en, este, en este camino, digo, veníamos hablando tanto con Karina como con Julio Gambina recién de estos desafíos que tú planteabas, ¿no? Digo, y pensaba qué interesante pensar en una comunidad eh, tanto de cientistas sociales como de organizaciones sociales, sindicales, eh, movimientos políticos, juntarse y reunirse a pensar eh, el lugar en el que está, estamos parados, ¿no? Y ahí en el que está parado Latinoamérica y el Caribe, en donde claramente se han potenciado la lógica de las desigualdades de manera muy fuerte en el último tiempo, la pandemia fue como una clara demostración, y en donde se ven. Algunas cosas insólitas, como la que recién comentaba Gambina, ¿no? Digo que teniendo una vacuna eh, eh, soberana, parafraseando el nombre de una de las vacunas cubanas, eh, no pueda pensarse en una construcción conjunta para que Latinoamérica, por ejemplo, tenga esa vacuna en toda Latinoamérica y el Caribe. En un mapa político con muchas divergencias, ¿no? Con gobiernos muy conservadores, pero también con algunos cambios que uno ve. Bueno, en ese mapa político... Enmarcar una conferencia de estas características implica pensar en un sinfín de posibilidades, de discusiones, de abrir nuevos caminos. Efectivamente, y el, y el nombre, el gran lema que tiene esta conferencia, esta novena conferencia eh, latinoamericana y caribeña, justamente apunta a pensar esa complejidad de los problemas contemporáneos desde la perspectiva de, de, de los entramados de las desigualdades. Cuando, cuando hace unos muchos meses atrás se discutía sobre el nombre, el título que convocaría a la comunidad eh, académica y de actores sociales y de interesados en discutir estos temas, que, que prácticamente somos todos, eh, no, no, no dimensionamos quizás el alcance que tendría esta, esta idea de pensar las desigualdades desde múltiples dimensiones, de pensar las desigualdades considerando todo lo que hace ese entretejido que nos rodea y que hace que esté eh, presente eh, la simetría permanente entre nuestras sociedades, la simetría permanente en las estructuras sociales de, nuestra, de, de, de los entornos en los que vivimos, de nuestros propios contextos de, de, de vida. Y justamente pensar esos entretejidos eh, es un tema que supera la, la capacidad intelectual de, de uno o dos y claxo lo que hace una o dos intelectuales, una o dos personas, por pues muy brillantes que sea, Claxo lo que hace es precisamente invitarnos a trabajar juntos, a colaborar juntos, a intercambiar, y en esa suma crítica de, de, de muchísima inteligencia podemos sin lugar a dudas encontrar eh, formas novedosas de pensar los grandes desafíos contemporáneos, los grandes problemas de nuestra sociedad. Y es importante no solo verlos desde, eh, desde la perspectiva de las resistencias y las reexistencias que las comunidades han eh, implementado para, para eh, sobrevivir, sino también pensar, como bien decía eh, mi querido colega eh, Julio Gambina antes, pensar las agendas de cambio de manera que, que incidamos en las, en, las, en las claves estructurales que reproducen estas desigualdades y reconociendo las profundas luchas y, y con ellas esa, esos factores que son importantes para que las transformaciones realmente vayan a, al nudo de, de nuestros problemas y, y, y tener en cuenta nuestras propias matrices culturales, las dinámicas de relaciones de nuestros, de nuestros actores sociales de, eh, y, y cuáles son los ejes vitales para desenredar esa trama que definitivamente nos constituye y constituye mucho de la cruda realidad de, nuestra, de nuestras sociedades ahora en este contexto. Eh, fíjate que, que creo que, que los 34 ejes sobre los que está convocando Claxo esta conferencia, todos apuntan justamente a, a, a la, hacia esa dirección, hacia la dirección de, de, de movilizar conocimientos que nos ayuden a, a dar lecturas novedosas, positivas, propositivas, eh, y, y, y quizás también incluso transfronterizas eh, de los problemas y que pensemos más allá los límites de la convivencia y, de la, y, de, de, y, y los límites de de las formas que hemos encontrado de estar juntos, no solo en nuestras comunidades, en nuestros espacios locales, sino también entre nuestros propios países, entre nuestras propias eh, eh, naciones, y, y que eh, pongamos y cuestionemos cuáles han sido esos límites que han impedido procesos de cooperación, procesos de colaboración, que realmente permitirían ejercicios verdaderamente soberanos sobre, nuestra, sobre nuestras regiones, sobre nuestra... Eh, vida y el reconocimiento también de nuestras propias eh, fuerzas y de nuestras diversidades, que es, que es lo, la, la, lo, la fuerza principal que tenemos en, en nuestras en nuestra sociedades. Alain, eh, en este camino, digo, como parte de un proceso que las políticas neoliberales claramente han profundizado con mucha fuerza pero que la pandemia en particular parece haber potenciado tiene que ver con la precarización laboral en todos los ámbitos. Eh, tú has hecho un trabajo realmente muy profundo sobre la, la precarización del trabajo eh, académico eh, y pensaba, han sido tiempos complejos también para el trabajo académico, para la posibilidad de la investigación digo, con casos como el de Brasil, con persecución concreta eh, al, al trabajo académico, cerrando eh, o quitando fondos para algunas instituciones, en el caso de algunos otros países, quitando fondos por considerarlos superfluos, eh, en esa mirada de algunos sectores conservadores, y podríamos traer varios ejemplos más de Latinoamérica preocupantes. Digo, ¿Cuál es la situación Digo, y cómo eso también por ahí podría ponerse en eje en las discusiones de la novena conferencia? Justamente el, el trabajo académico en general ilustra la precarización del trabajo en, en otros muchos sectores y campos de la vida social en, en nuestra región. Y, y lo que con muchos colegas hemos intentado es tejer pues, precisamente procesos de investigación donde pongamos en clave comparativa eh, la naturaleza de estos procesos y sus impactos en nuestras comunidades académicas, en las universidades y en centros de investigación a lo largo de, de muchas instituciones en, en el continente. Y, y sí, lo que constatamos es el impacto de esas políticas neoliberales, de una manera brutal, brutal eh, restringiendo los espacios de, de autonomía académica y, y restringiendo la, la, las posibilidades mismas de las comunidades de, de socializar conocimientos, de transgredir o de aportar a la sociedad, en la, en la medida en que se, se arrinconan algunas voces, se dificultan los espacios, aunque la gente hace resistencia si hay una conciencia crítica en, enorme y hay muchos espacios de disidencia, digamos, intelectual y de, y de compartir socialmente estas discusiones aportando a la sociedad ideas y, y participando de muchos proyectos de, de cambio. Pero definitivamente... Tanto el neoliberalismo como algunas de las salidas posneoliberales están eh, pasándole la factura, el costo de, de esos procesos de cambio a las comunidades académicas. Y lo que yo subrayaría como quizás lo más peligroso de estos procesos es cómo están atacando precisamente las formas de socialización académica, cómo el, la cuestión de los relevos generacionales se está viendo eh, limitada. En la medida en que no hay posibilidades de socialización entre generaciones mayores y jóvenes porque o los mayores se retiran forzosamente eh, eh, o, o no se abren las plazas que ellos dejan vacante para que los jóvenes se incorporen a nuestras instituciones eh, o para que haya un relevo en las agendas de investigación, verdaderas innovaciones con la incorporación de todo ese eh, talento joven formado en nuestras propias instituciones con un gran potencial eh, creativo y, y, y de innovación. Y, y cómo incluso hay espacios académicos en los que hasta las revistas de importancia continental eh, se ven casi en el peligro de cerrar, si no es que ya han cerrado, producto de las faltas de financiamiento y a que los propios académicos estamos un poco cansados, ¿verdad? Fatigados ante el estrés de, de tanto ejercicio, de tanto trabajo de tantas responsabilidades que las propias gestiones burocráticas de nuestras instituciones han ido dejando caer sobre las espaldas de los académicos. Si este ejemplo de la socialización académica para también subrayar la importancia de una conferencia como la que organiza Claxo. De, en esta historia de nueve grandes eventos, este que tendremos en unos meses en la Ciudad de México, forma parte de una apuesta distinta porque nuestras culturas académicas se vigoricen, se, se incentiven a partir del intercambio intergeneracional, a partir del intercambio entre tradiciones académicas distintas, perspectivas críticas también diferentes y que en ese gran espacio de convergencia emerja esa suma crítica o un discurso tan coherente o, o por lo menos tan rico en su diversidad y propositivo como es la suma crítica de nuestras identidades latinoamericanas y, y caribeñas. Y, y por eso eh, muchos otros eh, colegas de, de todo el país, de todo México y de toda la región se suman a, a, a, a presentar ponencias en este evento, a participar en eventos como los propios grupos de trabajo de Claxo y, y también Colegas de, de otras áreas, porque recordemos que en, este, en esta novena conferencia van, va a estar presente también respondiendo en clave global a los desafíos eh, que tenemos adelante civilizatorios. Estarán participando también el Consejo Árabe de Ciencias Sociales, el Consejo Indio, incluso el Consejo Africano. Eh, de, para el desarrollo de las ciencias sociales y también otras redes de, de investigadores y, y de profesionales tan poderosas de nuestro continente como son ALAS, la Asociación Latinoamericana de Sociología, y LASA, la, la Asociación Latinoamericana de Estudios. La, eh, eh, y, y yo creo que esa suma eh, se corresponde con el esfuerzo que desde México estamos haciendo donde hay instituciones también gubernamentales muy importantes que, nos están, que están apoyando la realización de este evento como la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, eh, la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, la Sec Subsecretaría de Educación Superior, eh, que de alguna manera institucionalmente lideran el esfuerzo por acompañar eh, a la organización del evento, y, so, y también reitero la, la, la UNAM, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México, que, que tiene, eh, por citar a, a una persona, en la figura de Guadalupe Valencia, Coordinadora de, de Humanidades de, de la UNAM, a una de, de nuestras líderes, digamos que encabeza el proceso de toda esta etapa de organización de, del evento. Esa suma, esa integración de todas estas voluntades, nos estará llevando seguramente a, a poder darles la bienvenida a todos en la Ciudad de México muy prontito, en tres meses, y que podamos disfrutar eh, la, la el desconfinamiento académico intercambiando, aprendiendo unos de otros y, y sumando energías e ideas para pensar eh, nuestro continente.